Somos un ganado, que te tienes que registrar como acta de nacimiento y tal es para controlarte, es porque ya te tienen bajo un yugo y bajo un sistema en el cual tienes que pertenecer a este, a este sistema. ¿no? Yo no lo había planteado así, pero claro, creces con eso y se te hace normal. Eh, gracias a, a, esta pandemia, a esta pandemia, hemos despertado muchas personas. Yo llevo, te digo, cinco años en cuarentena porque me, me empecé a aislar del mundo, porque entendí que no era una forma de, de vida sostenible, ¿no? En la, en la forma en la que estábamos consumiendo, en la forma en la que estábamos viviendo, en la forma en la que nos estábamos deshumanizando. De hecho, mi, mi último libro va de esto, justamente, se llama La voz del silencio. Y cabe mencionar que, que, que también hay como cierta fragmentación y, y, y separación de la, de la humanidad, ¿no? o sea, unos, unos sí creen, otros no creen, ya no, unos ya no saben ni qué creer, ¿no? pero te, te empiezas, a, empiezas a, a, a remontarte a la historia y empiezas, yo estoy ahora atando cabos. Ellos ya tenían preparado esto. China dice, dice que sí, que él quiere entrar a este, a este experimento, pero con unas condiciones, eso no lo sabemos nadie, es muy fuerte, ¿no? Y ellos, ellos ya ya se adelantaron, ellos están en el nuevo orden mundial, ya llevan la mascarilla desde siempre, ya están controlados, tienen completamente eh, eh, las cámaras de, de vigilancia constantes, no pueden tener ni voz ni voto de nada. El gobierno controla todo. ¿Cómo es posible que controlen 20 personas a, a 100 millones de personas? Es que yo no lo entiendo. ¿Hasta qué punto hemos llegado ya a no tener ni siquiera un estado crítico ni un estado de conciencia total y pleno? ¿no? Entonces, si pasó en China, ¿qué va a pasar aquí? tarde o temprano, pero la gente no, no lee, no, no investiga, no, no se cuestiona, piensa que todo es como que todo tiene que pasar así, ¿no? Y, y si dicen sí, vamos a vacunarnos y van todos de ganado, ¿no? O sea, es muy interesante ver que este movimiento yo no lo puedo hacer sola. Necesitamos a mucha gente, o sea, y no hablo de armar una revolución, hablo de un cambio de conciencia.